Bueno, pues el misilca es un producto que, con la composición que tiene, fósforo, potasio, también la parte que tiene de orgánica y de bioestimulantes, pues regenera y, y, y le carga las pilas al olivo. Es muy bueno eh, como regenerador y como, como nutrición. Eh, le da to, al olivo todo lo que necesita. Ascenza Farming Your Future.